¿Cómo se lleva el vino en Miami? ¿Cómo estamos posicionados los mendocinos? De 10, ¿Sí? de 10, de 10, de 10. Gracias a Dios existen unas tiendas buenísimas donde uno puede conseguir todos los vinos de Mendoza. Amén, Dios, gracias. Los mejores vinos, obviamente, argentinos. Hay un poquito de competencia, obviamente, con los californianos. Hay, sí. hay bastante llegada, pero tenemos como la suerte o el honor... De conseguir vinos de máxima calidad. O sea, el enemigo. Esto, ¿Están todos esos todo, allá? Todo, todo. Este también es. Ah. ¿Y, y viste que también te pasa que vas a comer a algún lugar y en la carta ya de por sí el vino mm. está de copa, es vino mendocino. Amor, amor. <risa> <también. risa> no, yo me siento tan como. tan, Qué bueno, porque. Te enorgullece me... ser exactamente, mendocino. Exactamente, porque viste que en Miami hay muchos centroamericanos. Entonces. Es que si el tequila o que si el ron, como que hay otras variables, ni siquiera tenemos el fernet, es lo único que está como flojito. Y flojito? qué caro te lo venden al fernet, que te lo pone como si fuera la bebida sagrada, es, es, es no sé si tanto, pero si te lo ponen, te lo ponen muy caro. No, y lo, lo loco ahí es que aquí se usa una bebida cola muy conocida. Pero allá queda bien con la otra, con la de la competencia Con la azul Exactamente es mi preferida Exactamente Allá, si vos, para tener un fernet similar al de acá Tenés que pedirlo al revés Con la P Exactamente Mirá, mirá, bueno da ¿viste? Todo, da todo Dato, dato de color Si te vas la... a Estados Unidos y te querés P tomar fernet con tiki para estar más o menos y en Y más si te lo dice Barry. Bueno, ¿te uh -huh. parece que mientras nosotras empezamos a hablar Empecemos a, a, a cocinar? Manos a la obra Dale una. <risas> Yo estoy acá para ayudarte Soy tu, tu chus <risas> <risas> Voy a hacer todo lo que vos quieras Perfecto, perfecto, perfecto Mirá, ¿qué querés que que empecemos a, vamos hacer. a hacer. Vamos a empezar a picar todo. dale todo así como que la, la picadera. Así. Teníamos lechugas, que tienen que ser lechugas bien larguitas, bien, así larguitas para, como para que sea como la masa del taco. Claro, como ta, el, el, la tortilla. Uh -huh. Una tortilla vegana. Bien. Mira, vamos a compartir la receta rápidamente. Ahí está. Okay. ¿Luki, me querés hacer los honores? Pero por supuesto. Gracias, compañero. Para hacer estos tacos de lechuga vegetarianos de Barbie? Una lechuga, un pimiento amarillo, un tomate, una palta, una cebolla morada, un limón, aceite de oliva y sal y azúcar cantidad necesarias. Mirá qué fácil y qué poquitos ingredientes que llevan. Aparte son todos fáciles que vas a la verdulería y los encontrás. Los encontrás probablemente hasta los tengas en tu casa. Si, Seguro. Si te pones a buscar... Igual esta receta, lo, lo lindo que tienes es que vos la podés como complementar. Entonces capaz te gusta otra verdura, claro. le puedes añadir. Sabes que queda muy bien con un poquito de mango. Pero no sabía si ponerlo tan tropical. Perdón la ignorancia, <risa> ¿no? Lo que voy a decir. ¿Tenemos mango acá en Mendoza? Hay mango acá. Yo o sea, quería... sí. Sí, se consigue, consigue, se consigue, sí, se consigue. Hoy se consigue todo, de todo, claro, de todo. No es, no es tan fácil, digamos, ir a, a la verdulería por ahí conseguirlo, pero se consigue. Exactamente, así que la idea es picar todo como en cubitos Bien, como si fuera una, por ejemplo, acá lo tomamos como la ensaladita criolla, ¿viste? Claro, todo exactamente, como si nos estuviéramos poniendo en esa misión de la, de la ensaladita criolla Nosotros vamos a empezar acá a picar y mientras picamos y vamos haciendo estos taquitos vegetarianos, vamos a ir hablando de todo con Barbie. Porque me comentabas recién eh, que sos muy amiga, sí, mira como quien te dice la cosa, estamos cocinando con Barbie Muriel, que es amiga de Anita, Daddy Yankee, Parruco, Duki, María Becerra, bueno, todos ellos. Todos ellos. Bueno, ha sido bastante divertida esta aventura. Te cuento, eh, yo trabajo mucho en los BTS, en los behind the scenes de los videoclips, uh -huh. como lo habíamos dicho antes. Entonces como que, imagínate cuántos videos hacen al mes, un montón. Entonces la misión es como ir a hablar con ellos y ya se va generando como una cotidianidad. Mira, y, mientras hablamos ahí en pantalla, se, se, estamos compartiendo ¿sí? ¿sí? Es todo lo que haces. Oh, esto es de Justin. Eh, esto fue muy divertido porque esto fue en el lanzamiento del álbum Unisex de dalex que es otro artista súper famoso en, en el ámbito del reggaetón. Y y Justin me invitó a un yate y invitó a otros influencers también a escuchar su disco como la, en primicia. Claro, en primicia solo fue como para ver si nos gustaban las canciones, si no. Entonces, hay veces que se, esto es como que se usa mucho como hacer determinadas activaciones, actividades con los artistas. Entonces, eh, te invitan como, che, a ver, decime si está bueno esto, contame si... ¿Le parece? Ver, claro, la, la, la de primera reunión, porque sí, es lo que te pasa para ver si te desarrollas. Bueno y no. ahí mismo hacemos, hacemos TikTok, decimos, che, mira, el challenge puede ir por acá, ah, puede ir por allá. No, sí. Sí, súper. Sí, Mi amiga Anita. Eh, de hecho su challenge fue como parte de una coreografía de, de un, del video musical eso Está súper divertido el, el, video, el challenge de Anita que estamos viendo ahora sí, el envolver ya, ya, ese ya el, que, el que no me va a salir nunca en <risa> la vida Que se tira piso <risa> twerk, twerk. Te voy a dar <risa> unos tips de twerk Uy, uh, si no, pero es que mira, si quieres me lo vas a sacar en el medio y no te va a salir Esto, total, eso es esto lo van a ver en social media nada más eh, Aquí en, en Canal 7 los vamos a derivar al, al Instagram de, de Canal 7 para Me encantó Para el twerk me Para encantó. los tips de twerk oh, bueno, me encantó. Che, Barbie, y también viendo. no Puede ayudar acá un poco porque estoy como. No, pero tranqui, tranqui, tranqui, porque me encanta escucharte y aparte es re interesante todo lo que haces y lo que tenés para contar. Pero también pienso que qué difícil debe ser eh, eh, el estar con uno mismo, ¿no? La competencia, el ego, muchas personas ahí, capaz que, no sé, compitiendo entre ellas, también con uno mismo, estar pues en ese ambiente. Siento que. La era ha cambiado un poquito uh -huh. para positivo, en el sentido que... ¿Te acuerdas antes teníamos a Don Omar y a Daddy Yankee? Sí. Que eran como, ok, ¿de qué bando sos? O uh -huh. eras bando Don Omar o Daddy Yankee. Y, y actualmente con esto de los featuring, se empezaron como a hacer todo este tipo de alianzas y como que ha bajado un poco el tema EO en ese sentido. Bien. O sea que gracias a Dios, como, como un mensaje como más de fraternidad, de colaboración... Como y, valorar también y elogiar el trabajo del otro. Yo soy bueno haciendo esto, vos sos bueno haciendo lo otro. Exactamente. Uh -huh. Y ahí vienen como estos super mega remix que están bastante divertidos. Que puedes decir, sí, pero pará, son como siete. La canción va a durar, ¿cuánto? Como ocho minutos. Uh -huh. Y todos ahí como en su pedacito. Y bueno, unen fuerza, comparten fandom. Entonces, como que esa estrategia es como Creo que, que eso es también importante. se ve mucho ahora cuando vemos en los videoclips las colaboraciones, ¿no? Sí, sí. En sí. distintos artistas de distintos Sí, Balvin es, es uno de los que más emprendió con esa situación. Hablando -Balvin, de Balvin, ¿cómo le dio residente a Balvin? Eh? Sí, y Elvisa, y Elvisa también ahí metió en el medio un toque. ¿Qué opinas, Arre? Bueno, vamos a poner en contexto. Resi sí. Re es residente, ¿no? Que es el cantante rapero. Ajá, ex cantante de calle 13 de Puerto Rico. Ex pareja de Soledad Fandiño para ir para bajar un poquito acá a Argentina. Argentina. exactamente y bueno, J Balvin. pasa o que en el underground de todo esto, eh, Balvin ha sido como poco. Con esto de la camaradería, que decíamos, mirá, lo empezaste, empezaste a hacer como. a hacer todas estas colaboraciones, y de repente, como que. Eh, los chicos de Puerto Rico dijeron, hey, pero para la palabra reggaetón. Era nuestra. De... Claro, vos sos colombiano, ¿entiendes? Como que ahí sí, empezaron sí. a pasar cosas. Y. Eh, Daddy Young eh, Perdón eh, J Balvin Incitó a todos Como que Che no vayan a la ceremonia De los Grammys Y Y fue como Pero pará Estamos celebrando la música claro. ¿Cómo, ¿Cómo le vas a decir A todo el mundo Que no vaya Y ahí empezaron Los problemas y Los ahí, problemitas Y ahí empezó La canción eh, del... exact. Igual Mira esto, esto inició Como en octubre de, Del año pasado ojo, ojo, ojo, Y Nilo, ajustando... Esto acaba de salir el, La canción Hace unos meses Y solta. Es Amigo, la, es pues la que sí, estamos sí. escuchando ahora. Exactamente. Que es lo que decías vos de lo que duran las canciones. Esta canción por ahí la gente no nos sabe lo que estamos hablando nuestro público. Es una canción que dura siete minutos. Después si que, si tenés tiempo en YouTube buscala sí, y ponete a escuchar, no sé, hacer gimnasia, cocinar, porque no. es muy larga. ¿En es donde reside? cruel se le da con un caño. Es muy cruel. Es a muy Baldwin, cruel. Que no se puede bueno, tengo chismes sobre eso. Ay, dale. J. dale J. Balvin contame, llamando a todo el mundo, che, eh, no la pongan, por favor, no la, no la saque Se contactó con todo el mundo implicado con la disquera, con los AR. Diciendo la, que no saque la canción. Claro, que presidente. por favor, que no, que te voy a demandar, que Pinkie pan. Incluso Alvisa también le dijo, che, Alvisa, ¿qué onda? No, y Alvisa, como, no, mira, yo solo soy el producer. So, estuvo como muy interesante todo eso porque le dijeron, esto va como piña, va a salir, que va a salir. Mira, me hiciste un puntapié eh, muy interesante también, hablando de si va a salir o no. ¿Sabes lo que me pasa también? Tengo por, por ahí comentario de vieja el que voy a hacer. Los sentimientos encontrados con las canciones de hoy. Por la letra. Sí. Siento como que sea en el reggaetón, será ¿sí, que estamos hablando ahora, sí. pero también, no sé, en la cumbia, en, en sí. pop, qué sé yo, sí, sí, elegante, sí, sí. que lo banco, pero sí. por ahí las letras cómo que... desprestigian a la mujer, me parece como que se ha desvalorizado Mucho. el valor de la música y para qué lo escuchamos. Siento que incluso que una gran embajadora de esta situación en su momento había sido Carol G, uh -huh. cuando antes de la versión Anuel, o sea, vamos a hacer Carol G before Anuel, antes de Anuel y después de Anuel, y... Ella también venía como eh, con esta bandera de respeto a la mujer y esto y lo otro y ahora como que como que se hizo un giro 180 uh -huh. hacia a, a este tema de la sexualización o la hipersexualización de las canciones que también el, cuando hay oferta y demanda, ¿sabes? Es como que toda esa energía empieza como a, a producirse como sí. muy rápido. Y lamentablemente yo pienso que es como algo más. De la educación del consumidor Totalmente Entonces si, si a vos te gusta este tipo de alimentos y, lo, y promueves consumirlo, dale, está bien Pero ahora si te gusta este otro tipo de contenido Que es un poquito más dark, y más dañino y bueno, lamentablemente hay mucha gente que, que carece de educación para hacer. No, totalmente, final. pero también gente joven, chicos jóvenes que sí. empiezan a, a crecer con este tipo de música y es lo que aprenden y piensan que está bien, no, que por ahí no o sé a mí me pasa, mi hija es chiquita uh -huh. y suena tal canción o por en la bien, radio y le digo no, los, o, eso no se es, es Exacto, o sí TikTok que también es una herramienta de doble filo porque Supongamos en pandemia... No, no. hablemos de TikTok, que mi compañero Lucas Castro ha sido viral. Fue <risa> <risa> pues viral. No, bueno, eh, me imagino que fue por alguna causa linda. ¿Qué sí, es lo no, importante. Sí, sí, sí, sí, sí, Eso es lo importante. El tema es que como hay tanta hipercomunicación, entonces estamos como todos... Eh, a veces ni, ni le encuentras el sentido a lo que estás diciendo. Totalmente. Y muchas veces por el propio lunfardo de, la, de, de, de, de, de las palabras de... De otros países, uh -huh. a veces ni siquiera sabes lo que estás diciendo Bueno, nos pasa por ejemplo Muchos términos que usamos nosotros y si los usamos en España Están oh, mal dicho arreglando. O si los españoles lo usan acá Exactamente. Está mal dicho, o así sea, hay que tener cuidado y, y hay que saber educarnos mejor Pero espera, nosotros acá ¿Qué es lo que estamos haciendo con Barbie? Porque te digo que me hablaría todo el programa, con todos los chimentos que nos traen. Vamos, vamos a avanzando, vamos re avanzando. Pero no, igual rápido, porque nosotros acá picamos el tomate, uh -huh, sí. picamos la cebolla morada, re. picamos el pimiento amarillo. Ah, nos falta aquí el aguacate. El aguacate, lo picamos, me encanta el aguacate, abocado uh -huh. o palta, lo picamos también. Y lo que vamos a hacer acá es mezclarlo en este bowl. Sí. Le vamos a echar un chorrito de limón con aceite. Exactamente. Un poquito de azúcar con sal. Exactamente. Esa sería la preparación. Wow, Dani, sí. vos, vos ya te la sabías a la preparación. Yo leí la resulta ayer y... Eh, me la, la estudia. Ella realmente lo, lo, lo logró. Recontra que... responsable, no. Sabes que no me llevo con lo dulce para nada. Lo dejé en evidencia en mis redes sociales, sí. pero lo saludé. Vimos lo encanta. de las galletas, oh, pero pienso seasco. que ese es tu challenge. Sí, sí. Hay que intentar, intentar hasta. Perdón, la práctica. Y, y con, con esto dejo a los chicos, pero miren, yo les traje a mis compañeros acá y a Barbie también. La, Estas son las galletas. Estas son las galletas. Puede que la presentación. Rari, pero puede no, que, que esté, el sabor ah, puede estar ahí. ¿eh? Pero la moraleja, porque uno no se sé tiene que dejar llevar por la apariencia, sino por el interior de la galleta, ¿no? Estamos hablando de la galleta. El amorcito. Claro, el amorcito que yo le puse. Entonces yo traje acá para que todos prueben acá y demostrar si realmente son amigos o no. Así que después voy a ir con el tupper para que todos me vayan degustando las galletitas, como hacen con, con Vito o con Adri.